25 años trabajando 25 años, en negro tratando de ganarme la vida con lo que sea. Vas al ANCES y nadie te acepta Va a los sindicatos y no están en ningún lado Después, resulta que existen los vampiros, te transforman y tampoco tenés clan Los vampiros de los clanes no son los únicos que acechan por las noches Hay otros con menos organización y menos poder los Kitif son raras excepciones de vástagos con mezcla de poderes extraños y sin ninguna maldición. Más que clan, estos vampiros pertenecen a una línea de sangre, ya que no poseen ninguna de las debilidades de sus primos. Pero esto no es del todo bueno. Los más tradicionalistas de los vampiros ven a los Kitif como basura o peor. This is Hoy vamos a crear a Lorenzo, un empleado del bar y aficionado a la fotografía. Su nueva vida lo mantuvo rondando el bar en el que trabajaba, pero ahora se sentía mucho mejor. Antes, solo era el fotógrafo que venía a sacarle foto a las bandas que probaban suerte y al que le hacían bullying los mafiosos dueños del bar. Pero ya no, ahora camina con aire de maloso peleándose con los borrachos para poder alimentarse y su tipo de depredador es bolsero. Oh. Para los méritos vamos a poner refugio, para poder proteger el bar que tanto quiere Y en cuanto a los defectos le vamos a poner odiado Antes de que él se transforme, el bar estaba bajo el control de un grupo de traficantes que trataban mal a todos y sobre todo a él Pero cuando se transformó, todo terminó La vida de este fotógrafo gira alrededor del bar, así que las piedras de toque van a estar relacionadas con él el primero de todos es el dueño, un chico de unos 29 años que abandonó su carrera para poder cumplir su sueño, que era tener un bar en el que la gente pueda venir, tomar algo y pasarla bien. Luego sigue una de las mozas del bar, es una chica que es muy amiga de él, y sabe que si las circunstancias fueran otras, tal vez tendría algún interés amoroso. Finalmente tenemos al cocinero, que más de una vez le cocinó a la madrugada para que pueda comer, y un montón de veces los dos esconderse en la cocina cuando venían los mafiosos a buscarlo. Ahora vamos con las disciplinas, y esto es medio complicado porque los kaitis no tienen disciplinas establecidas. De hecho, cuando vas a jugar uno de estos, podés elegir cualquier combinación de tres disciplinas y listo. El tema es que estas no son de clan, así que te va a costar mucha más experiencia subirle puntos a ellas. De todas maneras, como siempre, empezamos con dos en una, una en otra, más lo que nos da el tipo de depredador. Así que para Lorenzo elegimos potencia y le vamos a poner dos puntos El primero nos da cuerpo letal para que nuestras manos se vuelvan armas Y el segundo punto nos da bravura para tener toda la fuerza sobrenatural que nos faltaba y después le pusimos aspects, para no perder nada de vista Le vamos a poner un punto y este nos da sentidos agudizados para poder estar atento a todo y tener mejor ojo para la fotografía Nuestra tercera disciplina es dominación Pero Lorenzo no la entrenó, aunque sabe que tiene los poderes a su alcance Y nuestro tipo de depredador nos da un punto en ofuscación, que nos permite tener capa de las sombras para poder fundirnos con el entorno y desaparecer sin problemas Anotamos la previsión, que no es de clan de todas maneras, empezamos con el efecto sospechoso. Drop the grass the umbrella right now. But I need the umbrella or Drop the umbrella. Now. All, right, well, all right, Let me just give me. The <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> let me see your hands. Just I'm just grab my let me see. I just wanna grab my <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ah, no! Give me your hands. You bastard. <risa> you bastard. Ah, y además tenemos que escribir que nos sale más caro subir las disciplinas. Calculamos fuerza de voluntad, salud, buscamos una buena imagen para Lorenzo y listo, tenemos hoja de personaje. Los Kitif son vampiros súper interesantes, sin ningún tipo de atadura y con la posibilidad de crearlos como vos quieras. Que no tengan clan no quiere decir que no sean poderosos. Y como dicen ellos, Caín fue el primero y no tenía clan. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué disciplinas combinarían para hacer un Kitif? A mí me gustaron las que elegí para Lorenzo, pero seguro hay combinaciones mucho más locas y divertidas. El video que sigue es de los sangre débil, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers queremos hablarles de nuestro Patreon.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 Decí, decí otra cosa, decí otra cosa, nada que ver okay. así, no repetí cerebralmente, siempre era no. pero no Pero no otra cosa, o sea, ahora decí otra cosa, habla de otra cosa, decime otra cosa, no es una rima que te salga de repente de nada. R con <risa> para que no tengas como un. Ah, no, entendí, entendí, para romper el. el. el. el. Sí. Ay, ay, ay, ay. <risa> no lo terminaste. <risa> ¿Cómo sigue esa rima? Con un ferrocarril, ¿qué? No le puso ningún punto cuando empezó. Dos puntos de potencia, un punto de aspecto, cero dominación. no es que ellos pueden elegir lo que quieran. Sí, pueden elegir cualquier combinación de tres disciplinas, pero las reglas siguen siendo las mismas. Empezás con dos puntos en una, un punto en otra. Tenés que elegirlas sí o sí, entonces, en principio, no es que sí. puedes dejarlo. En... No. Ah, ok. También digamos poder rolearlo como que no sabes cuál es tu tercera disciplina, pero. Okay. ¿Anotamos la previsión del clan? <risa> ¿O no? Que no hay. Que no hay, <risa> claro, eso es que... <risa> O sea, no, tienen. ¿Para eso iba? No, no, no. Okay, pero arreglado. tienen, tienen algo. Ah, ok. Pero okay. puede ser. Vámonos. <risa> si fueras un vampiro, ¿qué clan sería? ¿Yo? Yo.. Yo creo que sería un gangrete. ¿Por qué? ¿Por el gorro? <risa> por el gorro. No. no sé si sería un gangrete. Tal vez. O sea, yo sé que Luciana Historiador. Sí. No <risa> estoy, por eso se lo estoy diciendo. ¡No! Yo ahora de tiro dinosaurio. <risa> Para mí, Luciana es Toreador. Eh.. Y vos tips Tiff porque vas a decir esto que sí, y después que no, y después esto que sí, y después esto que no. Tal vez, tal vez sería sangre de... Sí, está difícil, está re difícil, porque me encantan los nofe, pero no tengo nada de nofe. Eh, solo que... No sos calvo, claro. <risa> Pueden tener pelo, ¿no? pero no tiene nada que ver con el pelo.